Amita, que está haciendo tirándose pedos y gastándole el restaurante. Sí, está... Como a mí me lo regalan. Ay. Pero mire, yo tenía ya en la mesa anoche un billete de 100 y ahora no lo encuentro. ¿Usted lo cogió? Ay, yo no he cogido nada. Ay no. En esta casa a mí no se me va a perder la plata porque solo estaban ustedes tres. Ay. ¿A usted la cogió? Yo la busqué bien, usted lo debe tener. Ay, no señor, yo no soy loca, yo ya me busqué bien. No es que vino un fantasma y se lo llevó. Ay. Oiga. ¿Qué? Yo no cogido nada. Entonces quién? Miren, a mí me aparece esa plata. O me limpio el mugre en ustedes Pero venga, yo no sé nada de esa plata Oiga, ¿no? ¿Quién cogió esa plata? ¡Ande! ¿Me van a decir quién cogió ¿Qué? la plata? O me enloquezco es que Yo no, yo no he cogido nada No no hay ninguno! Entonces les voy a dar a todos No, pero venga, ¿por qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A mí ¿A no! se se está escapando. ¿Para dónde va? ¡No, no, no! Ah, ¿Por qué? Porque sí, porque sí Porque aquí no se me debe perder nada Gría cuervos y te sacarán los ojos Tal vez que uno tenga las vainas Aquí, aquí lo voy a dejar Ay, ¿por qué eres así? Ay, no, ahora me toca ir a pedirles perdón. Bueno, mientras tanto ustedes denle like a la página, compartan el video y se suscriben poniendo el dedo acá si están en YouTube. Activen las notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video. No, al sí encontró el billete. Sí, señor. ¿Dónde estaba? Ay, eso pues eso al final fue como un fantasma. te lo Ay, no, tenía Venga, venga. Lo mismo? venga hombre. no. no